Hoy les estaré predicando acerca de la armadura de Dios. Esta predicación está basada en Efesios 6, del 10 al 18. Así como los soldados deben ir preparados a la guerra para salir vencedores, los creyentes también debemos estar listos. Solo que nuestra armadura no es física, sino espiritual. Y el capítulo 6 de Efesios nos menciona que un cristiano debe vestir espiritualmente en su vida diaria. En la época antigua, el cinto de la armadura era algo importante, porque permitía que la armadura se mantuviera en su lugar. Esto ayudaba mucho al soldado en momento de la guerra. En nuestro caso, el cinturón de la verdad, nos permite dar siempre un testimonio verídico. Así. Al estar seguros de nuestro testimonio y ser personas veraces, Dios se alegrará en nosotros. La coraza representaba protección en el pecho de los soldados antiguos. En el mismo versículo de antes, también se menciona la justicia como parte de la armadura. Si lo aplicamos a nuestra vida, esto significa que debemos tener una defensa contra las tentaciones y acusaciones que vayan directo a nuestro corazón. Esto es, la justificación que recibimos por parte de Dios ante las acusaciones del diablo. Siempre recordando la forma en que el Señor nos ve a nosotros. También debemos ser cristianos prestos a llevar la palabra de Dios a cualquiera que lo necesita. Así, el verso 15 nos alienta a vestirnos los pies espirituales para llevar el Evangelio. Y recordemos que el hecho de evangelizar no significa solo ir y predicar a lugares remotos de la tierra, aunque hay personas que sí tienen este llamado. Pero llevar la palabra también es cuando oramos por algún familiar enfermo, cuando le damos una palabra de aliento al compañero de trabajo que se siente angustiado. Y el Señor nos anima a siempre estar dispuestos a dar estos mensajes del cielo en todo momento. Un guerrero debe estar dispuesto a atacar, pero también para defenderse del ataque del oponente. En nuestro caso, debemos protegernos de los dardos del enemigo con nuestra fe. ¿A qué se refiere la Biblia con esto? Cada vez que sentimos duda, temor, incertidumbre sobre nuestra fe debemos estar fortalecidos en el Señor para que esto no afecte nuestra vida como creyentes. Y nuestra fe debe ser ejercitada cuando meditamos la palabra del Señor, recordando su obra en nuestras vidas y agradeciendo lo que ha hecho por nosotros. Próximo, hablaremos del yelmo. Un yelmo es un casco, algo sumamente importante en la vestimenta de los soldados. En el ámbito espiritual, se refiere a cuidar nuestra mente. Recordemos siempre que somos salvos por gracia de Dios. Esto es algo que el creyente debe mantener en su corazón. Aunque sí, el escudo y la coraza espiritual nos protegen también de las dudas que pueda sembrar el diablo en nosotros. Es necesario que tengamos presente la certeza de nuestra salvación y así podremos evadir los ataques de nuestro oponente espiritual. Por último, un soldado bien cubierto y protegido no puede salir a la guerra sin su arma. Para nosotros, nuestra espada es la palabra de Dios. Es la que nos guía, nos da sabiduría, nos da aliento, nos instruye, y allí podemos ver todas las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Cómo la podemos usar a nuestro favor? la podemos usar a nuestro favor, leyéndola con frecuencia y abriendo nuestro corazón a las enseñanzas que encontramos allí. Con esto, voy a concluir. Recordemos siempre que, aunque se ha hecho la comparación a la armadura del creyente con la de un soldado de guerra, nuestra pelea no es terrenal, sino espiritual. Estemos siempre preparados y listos para dar pelea. Tener la victoria solo es posible cuando nos fortalecemos en el Señor y atendemos a su voz. Conocer nuestras armas y nuestra armadura nos permitirá evadir todo ataque del diablo contra nuestras vidas. De igual forma, podremos estar confiados en que Dios irá con nosotros en la batalla. Bendiciones. Si este mensaje te ha servido de bendición, no te olvides de regalarnos un like suscribirte al canal y seleccionar ser notificado para que seas notificado cada vez que publique nuevo material. Te pido que me ayudes a crecer este canal compartiendo este mensaje cristiano en las redes sociales con tus amistades y seres queridos.